Venimos hablando hace unos días respecto del traslado del tortugo Jorge a eh, el centro de rehabilitación Aquarium Mar del Plata. Recuerdan ustedes que hasta buscamos repercusiones sobre el tema. Hablamos con el abogado proteccionista de animales Oscar Mellado que decía que, bueno, que le parecía positivo esto de que Jorge tuviera un nuevo hábitat más acorde. Sin embargo, sorprendió en las últimas horas la renuncia de la comisión que estaba trabajando con la Municipalidad de Capital respecto al eh, tema de Jorge. Jorge y su futuro. Ya mismo tomamos contacto con la doctora Soledad Milone, que es abogada animalista, una de las abogadas renunciantes que está en línea para contarnos eh, qué tal, doctora, cómo le va, por qué han decidido renunciar a la mesa de trabajo o a las mesas de trabajo que mantenían con la municipalidad y por qué se oponen al traslado de Jorge a Mar del Plata. Hola, buenas tardes, ¿cómo, ¿Cómo están? Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, les, les explico, eh, nosotros realizamos el comunicado oficial recientemente porque habíamos intentado eh, llegar al municipio por los canales oficiales uh -huh. que básicamente es la presentación de una nota tal como manifiesta nuestro comunicado aguardamos respuesta, no tuvimos respuesta, eh, pedimos que nos recibieran, no fuimos recibidos entonces bueno, tomamos la decisión el viernes pasado de eh, finalmente eh, renunciar ...a nuestro trabajo en las mesas de trabajo, eh, la comisión integraba las cuatro mesas de trabajo. Yo personalmente participaba en la mesa de evaluación de especies mm. y en la mesa de educación. Uh -huh. La mesa de educación se desarrolló muy bien, trabajamos mucho, eh, concurrimos a cada reunión. Sin embargo, la mesa de evaluación de especies, donde nos informaron que eh, se le iban a realizar estudios a Jorge... Y a raíz de esos estudios, la mesa iba a evaluar y decidir cuál era el posible destino de Jorge. Sí. ¿Y qué pasó con, con los estudios? ¿Cuál Hubo fue la una situación? una única mesa que fue la presentación. Sí. Continúe. Bien. Eh, la mesa que fue el 21 de julio del año pasado... Eh, ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? No, no, no, avance, doctora. Hay alguna interferencia, ah, algún corte en el Zoom, pero continúe. Bien. No, bueno, les decía que el año pasado, el 21 de julio, que tuvimos la mesa de trabajo, eh, que fue un poco la presentación y demás, el acta decía que ellos sugerían de acá 15 días, a partir de ese momento, seguir trabajando. No tuvimos novedades de esta mesa. Recién fuimos llamados el 11 de mayo de este año, habiendo pasado más de seis meses o seis meses, y directamente se nos llamó para informarnos que se había tomado la decisión de que Jorge se iba al delfinario Acuario. Uh -huh. eh, no fue una mesa de trabajo realmente porque nosotros no pudimos dar nuestra opinión. Claro, la, nuestra decisión, la decisión fue unilateral por parte de la comuna, dice. Absolutamente, o sea, nosotros en reiteradas oportunidades en el marco de la Mesa de Educación sí. dejamos entrever que no era el destino para Jorge. En nuestra preocupación fundamentalmente, y se lo, se lo consulté al subsecretario en persona en esta reunión, fue cuál era la naturaleza jurídica en virtud de la cual Jorge se era llevado a Aquarium. Eh, o sea, me refiero a si era vendido, si era donado, eh, en qué condiciones se nos ofreció el convenio y nunca se nos mostró, se nos ofreció voluntariamente y nunca uh -huh. se nos mostró y nunca se nos contestó en calidad de que se llevaba el tortugo a Acuario, que es uh -huh. un delfinario que eh, básicamente lucra con la exhibición y explotación de animales, eh, que es todo lo opuesto al paradigma de haber cerrado el acuario y generar el CCB. Esa es nuestra principal preocupación eh, respecto al tema del traslado. Uh -huh. Bueno, renuncian sin ningún tipo de información oficial respecto de por qué ahí, eh, porque lo está diciendo usted, no, no les mostraron finalmente en, en calidad de qué van a enviar a, a Jorge a ese lugar. Entonces me pregunto, ¿hacen algún tipo de lectura? Nosotros lo que interpretamos y también la renuncio un poco fue porque eh, nosotros presentamos dos notas en paralelo, ¿sí? al, al señor intendente para que nos recibiera y pudiéramos eh, rever el tema una nota explicándole eh, largo y tendido lo que les explico respecto a acuarios muy resumido eh, la naturaleza de estos lugares y lo que implica eh, uh -huh. para que ellos le estén diciendo a la sociedad mendocina que está bien que vaya a un lugar como estos cuando pues, hay un cambio de paradigma en la provincia uh -huh. entonces se acompaña esa nota con otra nota eh, donde nos aportan instituciones de derecho animal de todo el país, abogados animalistas, activistas, un montón de personas. Y lo que nosotros entendimos, no nos contestaron de manera oficial, pero salieron a los medios a decir que Jorge se va. Entonces, eh, nosotros entendemos que nos están diciendo que no hay posibilidad de rever esta esta opinión, que esta decisión que ellos han tomado. Uh -huh. Para cerrar, ustedes creían que el único lugar acorde era un santuario para Jorge, ¿no? sí. ¿Y hay en el mundo? Exactamente. ¿Cómo? ¿Hay en el mundo alguno? Nosotros en este momento nos encontramos eh, apoyadas por muchas instituciones y demás que están colaborando en la búsqueda de un santuario apropiado. Eh, nos dicen que sí, que santuarios existen. Eh, y el otro tema es que, bueno, que eso es lo que nos preocupaba, es que a nosotros nos dijeron de parte de la municipalidad que santuario no hay, pero nunca nos dijeron qué santuario consultaron o por qué les dijeron que no. O sea, directamente fue santuario no hay, eh, acuario. Eso fue lo que a lo nosotros se nos dijo. Está bien. Doctora Soledad Milone, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes por invitarnos. Hasta luego. Bueno, ahí la palabra de una de sí. las abogadas que renunció a las mesas de trabajo que estaban manteniendo con la Municipalidad de Capital por el traslado del Tortugo Jorge. Bueno, dicen no les dieron la información oficial, se tomó la decisión unilateral de mandarlo a Acuario, y ellos creen que eh, lo indicado es un, un santuario y nada más que un santuario. Muy bien, gracias Maris.